No sé, yo creo que es un cúmulo de cosas, ¿vale? Y yo creo que, que a nivel nacional eh, sí que es verdad que, que, que las participaciones de los atletas están bajando y no sé, no sé. Entonces, es eh, lo que decimos. Cuando hay competencia, mira, a ver, analiza un poco e intenta dar algo atractivo a la atleta. Si encima le incrementas precios y tal, pues es normal que, que la cosa vaya peor. Entonces, no sé eh, si lo están gestionando bien o no, pero... pero yo creía, cuando al principio se separaron las federaciones, yo siempre he pensado, de, bueno, cuando tienes una competencia, pues luchas por hacerlo mejor que la competencia, para, para captar a más gente y, a, y, y, y hacerte tú más fuerte. Pero veo que, no sé, no lo están gestionando bien, o algo pasa, o ya es el tema del nivel de competidores nacionales a nivel nacional que están bajando, no lo sé, no lo sé, pero, pero sí, sí ojo, que es verdad que... La gente hoy en día también ve que vivir en un nacional es una mierda, ¿eh? También la gente ha pegado un cambio de mentalidad que antes ganar un campeonato de España, el aso. Joder, antes quién era campeón de España absoluto, ese año se les recordaba en todos lados, por lo menos en IFEB, ¿sabes? En la Federación Madrid. Ahora sí. ha pasado eh, a ser eh, algo anecdótico, campeón de España, pero bueno, eso no vale nada porque tienes al lado uno que te ha ganado tres internacionales, que, que ni sabes qué internacionales son, pero… Pero ahí está. Pero una cosa que a mí me ha parecido muy curiosa, bueno, esto es el nivel de participación de esto y lo otro, pero no sé si vosotros lo habéis observado. O sea, el nivel alto del todo ha bajado un poco, ¿vale? O sea, eh, el típico crash que salía antes que nada más salir se lo llevaba todo y tal, ya no existe. Pero no os habéis fijado que en el nivel bajo, o sea, en la parte de abajo es muy bajo comparado también con épocas atrás, o sea, que los malos son muy malos ahora, que que cualquiera compite, quiero decir. O sea, que ya competir es algo que me preparo en dos meses, salgo y salgo como salga y ya está, porque yo lo valgo, porque lucha por tus sueños, porque esto es una maravilla y el que quiere puede. Yo es algo que hoy me he estado planteando, eh, hoy, bueno, no, hoy no, porque tengo mucha faena, pero ayer me dejé el día para examinar bien el Olimpia y, y tal, ¿no? Ya que en eh, especial en el Olimpia. Vale, yo doy mi punto de vista. Sí es cierto que en el Olimpia de este año, no hemos visto una figura tan dominadora como fue el año pasado Pablo Llopis. ¿Vale? O sea, tú veías a Pablo Llopis el año pasado y decías, este tío tiene madera de pro, luego hay otra cosa lo que haga, pero tiene madera de pro y, de hecho, eh, una, fue, bueno, los que estuvimos allí, ¿Tú estuviste, Paco, en el Olimpia? ¿En este Olimpia no? No, en el anterior, no, en el que Pablo Llopis. No, no, no, no. no, no. Vale, yo estuve allí y yo era, eh, era como cuando ganaste tú el de Europa, parecido, Paco. O sea, era, ver, o sí, sea, pero era... Sergio, un inciso, Sergio. Un inciso, eso el año pasado, pero es que hace sí. tres. No, no, está lo, tres... es lo que voy, está lo que voy. A lo que voy, a lo que voy. Total, el año pasado, pero luego veías el overall y decías tú, es que no, es que no hay posibilidad de que no gane, ¿vale? Pero este año es cierto que no he visto un físico. En el, en el Olimpia, de un relumbrón de decir, hostia, pero el absoluto, lo vi fortísimo. A nivel medio, eh, hostia, tío, los chavales de 90 eran brutales, eh, brutales. Eh, el que ganó el 100, unas patas, tío, descom descomunales. Y luego, eh, Antonio, tío, que ganó el overall, el, el, el español, eh, era un peso pesado de envergadura. Ninguno de los tres, del nivel de Pablo Yopiz, pero los tres eran ostensiblemente mejores que el que quedó segundo el año pasado. Entonces, creo que hay una línea alta muy buena sin haber visto una gran figura. Y luego, sí es cierto que hay gente que hay gente que ¿tú? no están para esta un internacional. Pero ojo, Robert, esto lo llevamos viendo desde la, desde la época del Arnold. Yo creo que el sí. Olimpia ha tomado un poco el, el espacio del Arnold de gente que decías, pero tío. Yo nunca piso un Arnold. Yo, yo, yo decía, tío, si no me foguean los nacionales, ¿qué pinto en un Arnold? Ahora la gente se salta, como tú bien dices, el nacional. Y ves gente que no tiene nivel de nacional, subió a, a un escenario de la Olimpia. Pero ya el nivel que se entiende que debe ser el nivel del deportista internacional, yo sí si veo un nivel medio... Joder, tío. Eh, yo he estado compitiendo los internacionales desde el 2015 al 2019 sin parar. Y de nivel medio... Hostia, tío, yo creo que más alto, ¿eh? Yo lo que he visto este fin de semana de nivel medio, repito, no he visto una figura como cuando ganó Martí Pozzi, como cuando ganó el Esteban este de Chile, no he visto nadie así que diga, o como el propio Pablo Llopis, pero lo que son, es de decir, hay tres o cuatro tíos en cada peso que te la marinera, eso sí que lo he visto, ¿eh? Pero escuchas eso. Pero concuerdo contigo que hay gente por contra que dices, tío, o sea, no tienes hermanos que te digan que te quedes en casa. Algo, yo qué sé. en el 2019, por ejemplo, el Olimpia, no sé si les recordáis que fue el año siguiente a la separación, no, el 2018, que fue el año siguiente a la separación. O sea, no es que hubiera uno que despuntaba, es que los cinco primeros no había por dónde cogerlos. O sea, los cinco primeros eran pros. ¿Vale? De hecho, te pondré el ejemplo de Lígorides, que ganó el, el Carnet Pro en el en el Big Man Weekend. Fue luego al campeonato pro después, hora después y escucha, quedó segundo, quedó por delante de Cañadilla, de Zamorano, de todos los españoles y se acababa de hacer pro. Pero es que como él había unos pocos, o sea, como él eran todos los primeros. Y luego, claro, había un nivel medio que se puede percibir más bajo, pero porque el nivel alto eran muchos que eran unas máquinas. Claro, esos han ido desapareciendo, se han ido haciendo pros, pues ahora el nivel medio de antes está quedando arriba. Eh, y el nivel bajo yo creo que está subiendo, o sea, el nivel bajo, antes veías a tres malos en un internacional, en un Olimpia o esto, veías a tres, pues ahora ves a diez, eh. o sea, ahora te pones a descartar y, y hay muy pocos, muy pocos. Entonces, yo creo que se ha estandarizado, o sea, que se ha extendido tanto la competición, que es lo que tú dices, un nivel medio bueno, pero porque tampoco hay ese nivel alto que sobresalía, o sea, ahora mismo… Ahora mismo te sale, eh, eh, Sergio, que estás ahí haciendo el gilipollas, no sé qué cosa. ¡Este me el aire, macho! <ríe> Mira, voy a poner un ejemplo, ¿eh? Ahora mismo, el Raúl Carrasco cuando se hizo pro, o el Paco cuando se hizo pro, de amateur a pro, digo, tú los pones en uno Olimpia, y, escucha, o sea, no tiene nada que ver, o sea, los primeros no tienen nada que ver ahí, o sea, no, ¿entiendes lo que te digo? Sí, sí, pero también hay que tener en cuenta que todos estos los que tú hablas, ya están en pro. Es pues que al final El nivel en amateur, va a ir bajando porque no hay... A ver, esto es como Operación Triunfo, tío. No da todos los años para que todos los años te salga uno como Bibal. ¿No, ¿No da? Entonces, cuando llevas 10 años haciendo Operación Triunfo, el que gana ya te canta como, como un gato atropellado, tío. ¿Sabes? ¿Eras era, era muy fan tú de Operación Triunfo, por lo que veo? O, o muy que fan. Era Yo era de, de la gorda a muerte. De la gorda. <risa> no, pero, pero tienes toda la razón, Sergio, no puede ser, eh, se dan muchos carnet pro, que está bien, eh, que no lo veo mal, pero la opción de, de, de pasar a profesional, eh, a muchos atletas amateur, y claro, eh, la amateur va a llegar un momento que se queda eh, con mucho menos nivel y se queda vacío, es que, es que no hay más, es que es así, eh, los buenos... <risa> No, pero es así, es así, eh, se pasan todos a profesional, a la liga profesional y, y el, el, el, bueno, el culturismo amateur pues, pues bueno, va a bajar porque es lo que tú dices, no, no hay, y aparte que es lo que estamos viendo, que no hay esa regeneración y, y bueno, y regeneración rápida ya ni contamos, si hay muy eh, progresiva, muy poco a poco sale alguno y tal, pero claro, eh, los buenos enseguida pasan a pro, entonces los amateurs pues se quedan se queda, pues eso, más vacío. Eh, si es que no da para tanto. No, Antes pues un amateur se tiraba años compitiendo a nivel nacional, pero ¿por qué? Porque lo que dice Robert, ser campeón de España antiguamente, joder, eras un crack, ¿vale? Ganabas el absoluto en nacional y, guau, todo el mundo era como que algo... Y competías varias veces y te quedabas ahí en a nivel amateur y tal, pero pero eso ya no existe. Ahora, en cuanto tengas la más mínima opción... Eh, ya consigues el carnet pro entonces claro la liga Amateur se queda se queda muy claro. además mira lo que comentaba antes Sergio yo creo que podemos delimitar los, los campeonatos entre, entre un nivel alto un nivel medio un nivel bajo y relleno el relleno no es como lo que comentábamos de decir bueno es que no, no tienes el mínimo nivel de venir a un campeonato internacional o al nivel de un amateur, ¿no? va verás entonces, eh, yo dentro de mi análisis, lo que he podido ver por el streaming, eh, ha habido relleno, como en todos los campeonatos, y yo creo que a nivel a nivel de promotor lo que se busca es que, se, que vaya todo el mundo. Hoy en día también un relleno eh, no va a ver va a lo mejor con la ilusión de que, de que toque la flauta, ¿vale? En cualquier categoría, pero también van porque le hace ilusión gastarse 300 pavos y grabar sus vídeos en YouTube y estar todavía con la camarita dando vueltas. Eso... Eso está ahí y lo, y lo, y, y lo vemos. Eh, otra cosa que he analizado yo respecto también tiene que ver con lo que ha dicho Paco. Efectivamente, el nivel, el nivel amateur va a ir bajando, en el que yo, yo soy de, lo que, de los que opino. Eh, que, ver, que el culturismo no se va a extinguir por completo y ojalá sea por muchos años, pero eh, yo mismo incluso viendo el nivel eh, o viendo, mejor dicho, la cantidad de culturistas que se han pasado a Classic, ¿vale? Eh, yo mismo llevo competidores que eh, les, he, les he propuesto pasarnos a la clase, eh, porque en todos los sentidos es una... Joder, salen fuertísimos. El chico este que llevaba a Carlos, Jonathan, un bombeo de piernas, una forma de nube descomunal. Aparte, creo que es una categoría de, de futuro y que al final, si lo que quieres monetizarlo, pues incluso mejor que el mejor que culturismo. ¿no? Y son algunos de los análisis... Eh, algunas de las observaciones que, que voy teniendo, es decir, el nivel amateur eh, va bajando y a la vez eh, va habiendo más conversión a, a, a categorías como de culturismo a Y sí, eso, eso es verdad que es algo que no hemos dicho, que la categoría clases hoy en día hostia, delita con ella los clásicos como están. ¿eh? No, Son no, tan... es, que, mí, es que en classic mira, classic eh, España, son los semi semipesados, tío, de culturismo de toda la vida en es que son clase, clase este, este en esta Olimpia España hizo un destrozo que te cagas, porque ganaron tres de las cuatro categorías el primero, yo lo tenía súper claro yo hace una semana que le hice un vídeo, eh, Jonathan Duque ese chico es material de del Olimpia seguro segurísimo, porque claro, ahora estaba muy restringido por el peso que tenía que dar, que eran 88 kilos, pero formas musculares eh, bueno, eres de raza negra y eso al final siempre siempre es un plus pero la forma muscular es el tamaño la espalda, a la cantidad de masa muscular era absolutamente brutal eh, Jonathan, el gallego que llevó un planteamiento súper inteligente de cara al absoluto porque su categoría era clara, que la iba a ganar y optó por salir con una definición cristalina, yo entiendo que por medirse con Duque, que Duque es cierto que, que no tiene esa separación muscular que tenía Jonathan, y Jonathan se abrió cristalino con una super línea y eran primero y segundo del overall de forma inapelable. Y luego eh, Senas, que quedó que fuera el carne pro, pero ganó la talla baja también con muchísima superioridad. Entonces, eh, el culturismo español en categoría eh, de los puristas el culturismo está muy mal, pero hostia, es que en Classic somos una potencia. Y luego, ojo, ojo que en MEMS, para mí, para mí, mi criterio, yo no soy un seguidor de la categoría, pero ha salido el mejor MEMS que va a haber en la historia de España, y os lo aseguro, si puede, Roberto, que no lo ponga, Ferran Miñana, con 23 años, el único men's que yo he visto que en España tiene la cantidad de masa muscular que requieren en, en, en las grandes ligas. O sea, brutal, super línea, muy grande, muy, muy grande, y 23 años y ya es pro. Eh, además, lo ganó con una autoridad grandísima. Entonces, eh, joder, macho, yo creo que lo que se acaba es el culturismo, lo que es la categoría de toda la vida. Pero es que es el momento. O sea, es que esto ha durado lo que, lo que, ha, lo que ha durado, señores. No hay relevo, es que no en salen España, las nuevas. La, la estructura de los españoles tampoco es que seamos de ser súper pesados. Hay que reconocerlo, somos de pesos medios pesados, pero no, no el culturista de 115 kilos, impresionante, no sé qué. Eso era Paco, eran, eran cuatro y ya está, pero en realidad... ¿Cuántos ha habido en España también? Muy pocos. Entonces, claro, eso, quieras que no, se nota, porque es que la categoría de clásica ahora hay, según qué altura, es que te permite casi que 20 kilos por encima. Es que eran los culturistas de antes, o sea, que antes en un Open... Joder, Sergio, ¿cuántas veces te has cruzado tú con gente con más de 20 kilos en el escenario de su estatura? Es que no había tantos, es que no habían tantos. Entonces, claro, estamos hablando del culturismo se va, pero se va porque se ha repartido mucho, pero tú juntas ahora todos los clásicos en un Open español y su puta madre lo que sale también de ahí, ¿eh? cosita fina. fina. Es que pero, era una raya del culturismo, es que es claro, así... No se puede... Fijaos que yo creo que esto le hacía falta al, al culturismo un poco por nuestra imagen, porque la imagen que teníamos hace unos años era la que era. O sea, es que ver un tío siempre lleno de venas, hasta por el pescuezo y por la calva y por todos lados y súper fuerte y... Su... A ver, hay que entender que echa un poco para atrás a la gente normal. Sin embargo, si queremos que sea un deporte extendido, sí o sí tenía que pasar lo que está pasando. Es que no queda claro. otra. Yo una, bueno, yo, yo una cosa que no sé si la habréis tenido la oportunidad de de, solo lo he dicho en alguna, en alguna entrevista de las la pocas que, que doy, pero yo cuando me decidí parar eh, de competir en 212, que todavía no, no era una retirada, eh, yo mi planteamiento era, bueno, era eh, que Cambronero se, se pasó a Classic, eh, eh, y más, bueno, varios 212 se pasaron a, a, a Classic, y yo mi idea era plantearme bo, bo, meterme en Classic, en Pro. Eh, lo veía como una categoría de futuro y después a gente amante de, de, de línea, cintura fina, separación y dureza extrema, pues, joder, yo recuerdo cuando competía y, eh, joder, cómo tengo la cabeza hoy con la calor que estoy pasando. Eh, Char <risa> Char da Darren, Darren Schall, es que tampoco tengo aire y en Sevilla está en Sevilla está cayendo la que flipa. Darren Schall, ¿no, Sergio? Que se pasó la clase no, Recuerdo que coincidía conmigo, él iba antes que yo y yo lo veía de cerca y yo me quedaba flipado, tío. El, tío, el tío era transparente era impresionante, era lo que realmente me gustaba, pero yo... Y sí, también, también efectivamente yo, si hubiese seguido la lesión claro que no me permitió seguir, yo me hubiese pasado eh, a clase porque creo que para mí era, era al final, era, era, era mi categoría está claro, es mi, es mi peso pero bueno, no pudo ser entonces es una categoría que, que, que, la, que la apoyo bastante